El cantante natural de Toreno, Raúl Vázquez, está en concierto en estas fiestas de la encina. En concreto, en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada, será el viernes 7 de septiembre de 2018 a partir de las 21 horas, a partir de las 9 de la noche. Raúl Vázquez, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo lo llevamos todo? Pues muy bien, aquí poquito a poco dando pasos y muy emocionado con este concierto en la encina. Especial, ¿no?, poder tocar en las fiestas patronales de tu comarca, de tu tierra, del Bierzo. Hombre, sobre todo tocar en, en Bonferrada después de tantísimos años, porque ya hace muchos años que toqué con mi anterior banda, pero esto es algo muy especial, en la plaza del ayuntamiento ya le da otro, otro enfoque. ¿Qué recuerdos tienes de aquella vez? Bueno, pues fue en un, en un bar de... ...del temple que ya, ya cerró... Hace, ...hace muchos años... Y, ...y bueno, fue muy intenso... ...fue corto, pero pero muy intenso. ¿Cómo surgió esta llamada... ...para estar en concierto en las fiestas de la Encina? Yo creo que fue a raíz de todos los conciertos... ...que vengo dando... ...sobre todo del concierto en el Castillo Cornatel... ...en Julio... ...y, y bueno, mi nombre empieza empieza a sonar... ...por el Bierzo, por fin... ...y yo creo que me han llamado por eso... ...porque, porque lo vieron algo interesante... ...para estas fiestas. Además, un concierto... Que tengo la sensación que va a ser espectacular, por muchas razones, no sé si, si nos puedes dar alguna pista. Sí, pues mira, he conocido a unas chicas de, de un grupo de baile que se llama Utopía, que se llaman Marta y Laura, y van a colaborar conmigo en este concierto con, con bailes, en varias canciones. Y en este concierto presentas tu nuevo disco, Sinestesia, aunque bueno, ya son varios meses de, de promoción. Sí, sí, la verdad es que ya se está acabando la primera tirada de, de discos y está yendo bastante bien. Pero bueno, estoy presentando eh, Sinestesia y además también estoy aprovechando para presentar mis canciones antiguas que las tenía como en un baúl de los recuerdos, pero les estoy sacando polvo y, y las estoy poniendo como, como a mí me hubieran gustado que, que sonaran. Es decir, que va muy bien la venta del disco. Sí, sí, la, la verdad es que va, va súper bien. ¿Qué se va a poder escuchar en la plaza del ayuntamiento este, este viernes? Pues canciones eh, con, mi, con mi sonido particular, voy a ir como siempre cargado de, de instrumentos, va a haber canciones nuevas, el, el chelo va a estar más presente que nunca y, y voy a, a tocar pues temas que se mueven entre música clásica, música contemporánea, con algo de electrónica, eh, mucha, mucha instrumentación eh, clásica y, y bueno Va a ser algo muy interesante Que no se ve normalmente por, por aquí Como decíamos antes, lo recordamos Concierto de Raúl Vázquez, viernes 7 de septiembre A partir de las 9 de noche A partir de las 21 horas Dentro de la programación de las fiestas de la encina De Ponferrada ¿Qué mensaje hay que transmitir para que la gente se, se anime? Bueno, si quieren ver algo Algo nuevo y apoyar a un, a un artista local que, que lo quiere dar todo Y lo va a dar todo de hecho eh, ...pues no duden en pasarse a las 9 de la noche el viernes... ...por la plaza del ayuntamiento. ¿Algo más que añadir? Que se nos escape. Eh, pues eh, bueno, vamos a presentar eh, algunas canciones del... ...del Karma Genesis, que fue un disco que ha cumplido... 10 años el 31 de agosto... Y, y bueno, es muy, muy interesante ver la evolución de, la, de las canciones, si, si han escuchado alguna vez las canciones originales y lo que va a sonar este este viernes. Hay una evolución, un salto muy grande. Además me dejabas antes entrever que estás retocando algunas canciones que en su momento compusiste sí. y que quieres recuperar. Sí, sí, de eso, de eso estoy hablando y el salto es exponencial, es como canciones totalmente distintas. El enfoque es totalmente diferente, ahora son canciones que suenan pues eh, mucho más contemporáneas, suena mucho más clásico, mucho más moderno, no sé, es, es, otro, es otro concepto muy distinto ...y que va en consonancia en, a lo que, yo, lo que yo estoy haciendo ahora mismo en, nuestra, en las nuevas composiciones. Y ahora sí, para terminar, explícanos lo que estamos escuchando de fondo mientras charlamos. Es también algo, algo nuevo. Sí, esta canción la estoy estrenando aquí. Bueno, la, en realidad la toqué por primera vez en las fiestas de Tombrio. Pero bueno, esta es una nueva canción que, que hice para... Pues simplemente estaba, estaba probando toques en casa, lo típico que te estás componiendo y me, me gustó y tiré del hilo y bueno, ha salido esta canción que es algo muy distinto a lo que suelo hacer y que me, me gusta mucho traerla, traerla aquí a esta radio. Gracias Raúl Vázquez, todo el éxito del mundo en ese concierto en Ponferrada Plaza del Ayuntamiento en las fiestas de la Encina, viernes 7 de septiembre a partir de las 9 de la noche, a partir de las 21 horas. Nos vemos y que la gente disfrute de tu, de tu música y de tus éxitos que te los mereces. Eso es, felices fiestas.